Estamos filmando, ¿ok? Bueno, entonces se me había perdido el, el video de la clase pasada, no sé dónde rayos se había metido. Tuve que pedir ayuda de soporte técnico, dicen que después de cierta cantidad de tiempo que tú no lo subes, yo tuve que salir de inmediato ese día, hacer unas gestiones y llegué a la noche y la cosa había desaparecido. Así que hoy lo tengo que subir de inmediato al aula, ¿ok? Acuérdenme, por favor. Entonces, el, el, el tema que sí, sí nos, nos tiene que interesar a todos nosotros es de que eh, si ustedes estuvieran más interiorizados en, en el tema económico, se darían cuenta de que todos los países que son desarrollados, no crecen más de un 3,5%. ¿Ok? Cuando crecen a un 7% es porque están, son países emergentes y, y están invirtiendo tanto dinero en carreteras, en edificios, que por eso crecen cualquier cantidad. ¿Ok? Entonces, lo, lo que ustedes tienen que siempre pensar que cuando los países se van desarrollando van creciendo menos, pero tienen una inflación también muy controlada y pueden, en ese sentido, tener dinero para poder gastar y consumir. Y el, y el, y el motor de crecimiento de los países es, es el consumo. ¿OK? Entonces, por ejemplo, hoy nosotros aquí en Chile... Eh, el desempleo es súper alto tenemos un nivel de consumo muy bajo y eh, bueno la cosa creo no, no está muy buena desde mi punto de vista yo no, no veo que que vayamos a repuntar tan rápidamente como, como lo está diciendo la gente pero pero yo creo que es para darle un, ¿cómo se llama? Un aliciente a todas las personas de que nos vamos a recuperar rápido. Pero, pero uno tiene que ser eh, realista porque eh, uno siempre tiene que decirle la, la verdad a las personas porque si no la gente se crea falsa, falsas expectativas. ¿okay? Entonces... Eh, si, tú, si tú no le dices la verdad a las personas, eh, la comunicación es uno de los temas fundamentales de la gestión del conocimiento y yo les dije que antes de poder comenzar a hablar de la gestión del conocimiento tenía que hacerle como una especie de, de repaso de, de, de todo lo que ha ido ocurriendo en la evolución de la, de la humanidad o, o de, la, de las revoluciones por ejemplo, la revolución agrícola industrial para llegar hasta lo que estamos hoy, pero aquí en Chile lamentablemente parece que nos quedamos pegados en la revolución industrial porque suponte eh, a la gente se le paga muy, muy malos salarios no, no estamos preocupados de, por ejemplo, de el medio ambiente, no estamos preocupados de la salud, no estamos preocupados de la justicia, no estamos preocupados de los parlamentarios, no estamos preocupados de la AFP que tengan un salario, o sea, una jubilación digna a las personas cuando se, se llegan a la, a la edad de, de jubilarse. Júbilo viene de, de ser felices. Okay. En, todo, en todos los otros países eh, cuando tú llegas a la edad de la jubilación y más encima acá en Chile están subiendo la edad de la jubilación a los 75 años okay. que, que yo creo que eh, la gente está viviendo más por supuesto pero eh, <coughs> ¿qué pasa si tú te mueres a los 65? ¿qué pasa con la plata que quedó en la AFP? ¿se la ¿Se la traspasan a sus familiares o se quedan las FP con ella? Son preguntas que ustedes como ingenieros comerciales tienen que ir eh, cuestionándose, porque yo, yo les dije que va a caer sobre su responsabilidad el nuevo Chile que va a salir después de toda esta eh, crema global que hay, porque no es solamente Chile el que está siendo afectado, nosotros estamos insertos en todo, en todo lo que es la globalización. Entonces yo pienso que es súper importante eh, que ustedes entiendan todas estas cosas para que puedan hablar con fundamento el día de mañana. Les hablé también de las diferencias en las escuelas de pensamiento económico, ¿ok? y eh, íbamos a entrar en, en la parte de las políticas monetarias y fiscales las políticas monetarias son las que maneja el Banco Central con la tasa de interés y las políticas fiscales son las que maneja el Estado. ¿Sí? Entonces, vamos a partir de ese punto, porque eh, la, la información, si ustedes no la manejan, yo les dije, no van a poder, si ustedes dudan en, en, en tomar una decisión, ya están tomando una decisión mala porque hoy día... El riesgo, ustedes más que nadie, como ingenieros comerciales, saben que el riesgo se calcula. Y tú tomas las decisiones basadas en el riesgo calculado. Porque si tienes un 0,1 de probabilidades de que tu proyecto va a fallar y tienes otra variable que te dice que tiene ninguna posibilidad de fallar en la decisión que va a tomar, yo tomo la decisión que dice que no tengo ninguna. ¿Correcto? ¿Entienden eso ese concepto? Sí, bro. Ok. Entonces, eh, voy a... Esperen un poquito, voy a buscar la, la presentación con la cual estábamos trabajando. tengo un segundo por favor miren ayer se nos cortó la luz acá estuvimos todo el día sin luz y realmente fue catastrófico porque imagínense hubiese tenido clases con ustedes no teníamos internet, no había nada ok <coughs> la ven todos sí profesor, sí sí, profesor. Sí, sí sí sí ya entonces nosotros vimos este cuadro en el cual nos dice en términos generales cómo tenemos que llegar y todos deberían hacerse un mapita como este ¿eh? para que no pierdan y no se desvíen mucho en, el, en, en cómo llegar a donde ustedes quieren ir, ¿ok? Por ejemplo, si alguno quiere llegar a ser gerente general de una empresa, eh, tiene que hacerse un mapa porque tiene que ir cumpliendo distintos objetivos, tiene que ser un buen líder, tiene que ser un buen orador, tiene que ser una persona que tiene muchos conocimientos, porque antes no era necesario. Antes, como el mundo no era globalizado, bastara que tú estudiaras un monte de ingeniería comercial y ya con eso podías manejar una empresa. Hoy hoy no, hoy día vas a tener que hacer un MBA, vas a tener que ser diplomado, porque la, porque la gestión del conocimiento es un avance de, de conocimiento tan grande que todos los días hay algo nuevo que aparece, entonces uno tiene que estar siguiendo todo lo que está ocurriendo y cambiando para poder estar al día porque si no va a haber otra persona porque es tan competitivo el mercado que si tú no sabes lo que la otra persona se informó en la mañana te van a hacer la pregunta en la entrevista y te vas a quedar sin la pega ahora yo Acuérdense lo que les, les, les he estado comentando. Generalmente, hoy, por ejemplo, las empresas que más están sufriendo son las grandes empresas, porque son las que generan el 20% de la mano de obra, pero el emprendimiento genera el 80% de la mano de obra y tú trabajas para ti y tú le, le, le pagas a los trabajadores para que ellos... Tengan un buen pasar. ¿Ok? Entonces, lo que yo pienso es de que ustedes tienen que entender de que el mundo del mañana, después del COVID, ¿no es cierto? Yo sé que después del COVID algo va a pasar porque la gente va a estar tan descontenta. No sé si han visto ustedes la cifra de desempleo que hay hoy en Chile, que, eh, pienso que no. no la, la ciudadanía no va a estar muy contenta que no se han cumplido ninguna de, la, de las promesas que se hicieron cuando eh, ocurrió el estallido social y eh, yo creo que la más importante de todas es que no se cumplió la baja de precios okay, de, de las cosas acuérdense que cuando uno baja los precios eh, hay una hay, hay más recaudación de dinero porque tú vendes masivamente ¿okay? si, tú, si, si tú por ejemplo eres dueño de un restaurante y pones los precios súper altos muy poca gente va a ir va a ir solamente gente que tiene mucho dinero ¿okay? pero si tú tienes un restaurante y, y pones los precios súper baratos va a ir mucha gente, porque la gente como tiene la mayoría de los chilenos tenemos el salario mínimo, van a ir a comprar lo que les alcanza. ¿OK? Entonces, volumen es lo más importante. No tanto preocuparse de hacerse rico como, como la, el dilema esto de, los, de, la, de la universidad católica, que, que está muy eh, metido con la Universidad de Chicago, que tú tienes que maximizar las utilidades, una, una mínima inversión y reducción de costos. Eh, el paradigma eh, cambió. El emprendimiento, eh, ya de hecho, todas las escuelas de negocio en todo el mundo, en vez de preparar a los estudiantes para que vayan a trabajar a grandes multicorporaciones eh, cada persona que se titula con un, con un MBA que no es lo que ocurre aquí en Chile aquí en Chile la gente que hace un MBA eh, trata de, de buscar mejorar un salario dentro de la empresa y al final no es ni tanto lo que se gana ¿OK? entonces al final lo que yo les recomiendo es que busquen Ustedes una especie de, de don en el cual sepan hacer algo bien y eso lo exploten. Miren, yo les cuento que, por ejemplo, una chica que yo le hacía clases en otra, en otra universidad con su bololo, eh, yo les hablé de emprendimiento y les dije que iban a ganar mucha plata, les mostré, digamos, la rentabilidad. Y bueno, empezaron ellos a, a ir a estas tiendas que arreglan bicicletas. Y los gallos tenían atrás en, en, en, la, en los garages bicicletas, pero súper antiguas y mal, a mal traer. Entonces los niños decían, oye, ¿por qué no nos regala las bicicletas? Nosotros las sacamos y les despejamos el garaje. Y claro, la gente con tal de deshacerse esas cosas uh, se la regalaba. Y ellos empezaron a pintarla, a repararla. Y de repente yo le pregunté, porque la niña faltó como tres clases. Entonces yo le dije, oye, ¿pero por qué ha faltado tanta clase? Es que, profe, yo le hice caso. Estoy vendiendo bicicletas antiguas. Las, como novio, las estamos arreglando. Y y nos pagan cualquier cantidad de dinero por estas bicicletas antiguas que, que nadie las quiere, pero que la, la gente las quiere con el canastito, con el, con el, el ring ese antiguo, valían más que una bicicleta nueva. Entonces, hasta el día de hoy siguen sí, con su negocio, porque la gente está utilizando cada día más bicicletas. ¿Se dan cuenta ustedes que hay que ir cambiando la, la, la cultura del emprendimiento? Y les puedo contar, pero una cantidad de, de, de casos de gente que ha ido haciendo este tipo de cosas. Eh, gente que ha hecho, se compra un taxi y después tiene una flota de taxis colectivos. O sea, cosas que, eh, claro trabajan un poquito, juntan la plata, compran el primer taxi, pero el primer taxi les da para comprarse oro, oro, oro, oro. y entonces eh, es cosa de uno, o sea, donde quiere ir uno, como te muestra este, este cuadro que está aquí, eh, y, y así uno llega a tener, digamos, eh, el éxito que uno quiere, es todo donde quieres llegar tú, o sea, eso nadie te puede obligar, yo no te puedo obligar a, a que hagas un magíster o que hagas, suponte, todo va a ser decisión de usted. O si quieren trabajar para otra persona o si quieren, suponte, trabajar para ustedes mismos. Es sacrificado. ¿ok? Yo, imagínense, yo cuando trabajé en el Banco Mundial... Les prometo que no le trabajo nunca más un peso a nadie. Yo trabajo para mí, ya me gané mi dinero, pagué todos mis impuestos en Estados Unidos, por suerte que no, no, no tengo que vivir de la pensión de acá de Chile, porque si no sería una basura, sino que vivo de la pensión de, de Estados Unidos, que ni siquiera la, la, me he jubilado yo en Estados Unidos, me podía haber jubilado a los, a los 45 años, porque ya he pagado todos mis impuestos. Acá no. Acá tú pagas, pagas, pagas, pagas. Y si te mueres en el camino, fregaste. Pues. O sea, ni siquiera tu familia sí que puede quedar con la plata. Hoy día la gente está peleando porque le, le, les pasen un millón para poder pasar la crisis financiera y económica que está pasando todo el mundo. Entonces, todas esas cosas uno tiene que ir... Eh, Tomando como una decisión de conocimiento para eh, que el próximo paso que ustedes lo den. A ustedes, les, ustedes están en, en eh, gestión del conocimiento 1. Después viene gestión del conocimiento 2, ¿o no? ¿O es el único curso de gestión del conocimiento? Es el único curso que tenemos, que... tenemos profesor. Eh, no, profesor. Esto es eh, gestión del conocimiento 2. Ah, este es el gestión mm. del conocimiento 2. Ya. Perfecto. Entonces, bueno, aquí les tengo que dar todas las, ¿cómo se llama? Las herramientas para que ustedes tomen las decisiones correctas. Ya. Pero lo más importante en, la, en, el, en el cuadro es que parecía una pirámide. Eh, no me acuerdo si está aquí. Este. Ok, ustedes eh, tienen que empezar de que estamos, yo no sé si mi lápiz este que escribe en la, lo podrán ver ustedes allá o no, parece que no, ah no, solamente me cambia la pantalla. Es extraño que no tiene para poder utilizar el lápiz en la pantalla. Bueno, pero ustedes están en la revolución de la gestión del conocimiento tomando ese curso. ¿Y qué es lo más importante de esta revolución? ¿Cómo uso la información para tomar decisiones y ayudar en mi razón social de la empresa? La responsabilidad social de la empresa, pero hay otro factor que es más importante que la responsabilidad social de la empresa. ¿Qué es lo más importante en la empresa? ¿La máquina? El capital humano. El capital humano. Bien. Acuérdense, no se olviden nunca que las personas es lo más valioso en la sociedad. Y por eso es que hay que preocuparse de ello. Yo no sé, ¿ok? Porque estoy confundido, honestamente, porque veo las noticias en, en la televisión y no sé si aquí... Eh, es más importante la empresa que el capital humano. Quiero en la duda. Me da la impresión que le están dando más prioridad a que la gente vuelva a trabajar y no cuidar al capital humano que es el que hace funcionar la empresa. ¿OK? Entonces, eh, esas son las decisiones que ustedes tienen que tomar, porque es algo ético y moral y de principios y valores que ustedes tienen que tener y esos valores y todas esas cosas se las enseñan en la casa. ¿OK? La casa es nuestra mejor escuela y ustedes también, así como los conocimientos que adquieren en la universidad, tienen que también traspasárselo a su familia, a sus seres queridos, porque tienen que ayudarlo. Es la responsabilidad de ustedes que están adquiriendo una educación profesional. Entonces, las dos cosas más importantes, y no se olviden nunca, de la gestión del conocimiento es que el capital humano es lo más importante en la empresa y en la sociedad, y la responsabilidad social empresarial. La responsabilidad social empresarial es invertir dinero en todo el entorno de tu empresa para que la gente pueda Disfrutar del de lugar donde estás trabajando. Si tú vas a un lugar en el que tú trabajas y estás, suponte por ejemplo, no a gusto, no vas a ser productivo. Entonces tienes que preocuparte del medio ambiente, que los ríos tengan, por ejemplo, no estén contaminados, que cre crear parques para que la gente se pueda tener cancha de fútbol, cancha de básquetbol, no sé, cualquier cosa, entretenimiento, centro de capacitación y lo más importante es lo que hacen, supongo, la mayoría de las empresas en otros países, que te construyen las casas cerca de la empresa para que no tengas que estar dos horas viajando para llegar a, a tu trabajo y dos horas de regreso porque pierdes mucho tiempo de tu vida. Y la vía es corta. ¿Ok? ¿Usted en ¿Aló? Sí, es que eso que usted dice, bueno, de la responsabilidad social empresarial, ¿en realidad usted cree eh, que simplemente cómo se debería hacer? No, aquí en Chile no, nada. Claro, porque, eh, o sea, yo he visto que las empresas antiguas hacían eso, que usted encima de las casas y todo eso, pero ya no hay muchas empresas que lo hagan. No sé si ustedes, en su experiencia de Estados Unidos, lo siguen haciendo o... En, o los, ya... países, en los países desarrollados sí lo hacen, pero acá, suponte yo, la, la única empresa que he visto que lo está haciendo, que lo sigue haciendo, es una empresa que está en Temuco, que es Rosen de los col colchones Rosen, que es, ellos están preocupadísimos de la gente que trabaja, y la otra es eh, empresas tricolor, que si ustedes van por la, la ruta hacia Valparaíso y miran al costado izquierdo, van a ver que suponte que el entorno de la empresa es precioso, tienen parques, tienen, ¿cómo se llama?, eh, eh, árboles y, y después tú ves la, la, la empresa que tiene, es un tierral ¿eh? entonces chuta, tú decís eh, y si tú vas a, a Santiago mismo todo es cemento, tú no tienes te, ni siquiera un, un lugar si vas a los centros comerciales la gente que trabaja en los centros comerciales no ni siquiera tienen un lugar de descanso un sillón donde sentarse de todo el rato que han estado parados y cuando salen a almorzar, no tienen ni siquiera un casino donde pueden almorzar, tienen que salir al patio, aunque esté, sea un día frío, y sentarse en, en un pedacito de, de pasto con una palmera, que es falsa. ¿okay? Entonces no, no, hay, no hay ese cuidado. y tú Si tú te metes en YouTube y, y miras, por ejemplo, los paisajes de los países... Todos los países tienen una cantidad de parques tremendo Y nosotros somos un país gigantesco. Imagínate que eh, eh, Holanda es más chico que Santiago. Y tiene una cantidad de parques tremendo. Y tiene más habitantes que nosotros. Entonces, ¿por qué no podríamos hacerle la vida más feliz a las personas? Porque si tú te fijas, mira, yo les voy a contar experiencias mías cuando llego al aeropuerto chileno, está la gente de la PDI, ni siquiera te dicen, eh, bienvenido a Chile, ¿eh? pásame su pasaporte, chuta, tú ya vení medio dormido del vuelo, eh, y, y ya te empiezan a arrestar llegando, y toda la gente anda como mal genio, no sé si se han dado cuenta ustedes, que casi todos los chilenos son, andamos con la cara larga, pero no somos felices, si ustedes ven el ranking de felicidad que hizo Michael Porter, conocen a Michael Porter ustedes, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí. Ok. Michael Porter tiene un índice de felicidad, ok, y eh, desarrollo humano. Lo pueden buscar en internet. Y nosotros estamos, pero así como en el lugar, en el último lugar. Porque no somos felices. Acá el chileno vive amargado todo el tiempo. Claro, somos felices cuando nos tomamos una chela, ¿no es cierto? Estamos ahí pasando lo fantástico, nos reímos, ah, pero, escucha, pero estamos en, el, en, en lo más profundo nuestro. Oye, podríamos salir adelante, iremos a poder desarrollarnos en la ingeniería comercial, en una pega, no, porque no hay industria manufacturera, o sea, el que tiene, el que entra a trabajar en un banco o una cuestión es porque tiene pitudos, como yo les dije o sea, estudiaron, estudiaron en, en, Saint George, en el St. George, en el Verbo Divino, en esos colegios donde están habituados todos los políticos y todos los, los, los empresarios eso tienen pega segura pero, no, pero, pero, pero el resto no y eso es lo que a mí me, me, me enferma, que tú llegas a Chile ok, y la gente anda toda enojada. Tú llegas a Bolivia, por ejemplo, que es un país súper pobre, y toda la gente anda contenta. Entonces uno le dice, ¿y por qué está contento? Ah, es que el Estado nos ayuda. ¿Ok? El Estado ayuda a la gente. Pucha, qué bueno. Después te vas a Dubái, que es el país más rico del, del planeta, y te subes al taxi y el gallo va con la sonrisa de oreja a oreja. Yo le digo, ¿y usted por qué está tan feliz? Entonces me muestran la foto del Cheque. Dicen, no, es que él reparte toda la plata del petróleo para todo el mundo. Entonces, claro. <coughs> Un país de nueve millones. Imagínate. Dubái los Emiratos Árabes, son 10 millones de habitantes, un millón son árabes, y 9 millones son inmigrantes. ¿Bien? ¿Okay? O sea, ellos dejan que entre la, la gente inmigrante que va a buscar trabajo, porque ellos son los consumidores, y por eso que el país es tan rico, porque generan consumo. ¿Ok? Y la gente que va... Los inmigrantes trabajan para el millón de los árabes. ¿Okay? Y nosotros aquí trabajamos, trabajamos, trabajamos. ¿Y para quién? Para que vivamos al 3 y al 4 sumantes al final de mes. No es posible eso. ¿Ya? Oye, yo no soy revolucionario en ni ninguna cuestión y les dije que no, no quiero que tomen que yo estoy criticando todo lo que hay en Chile. Chile tiene los recursos para ser un gran país pero lamentablemente no se ve porque se, no, no sé qué pasa con la plata se la llegan las 10 familias no. es lo único que me queda pensar ¿Ok? entonces hay que hacer cambio. hay que hacer una distribución justa de los ingresos donde todos podamos ganar digamos más o menos iguales, o sea la repartición de la torta tiene que ser justa ¿ok? entonces ¿Profe? ¿sí? Eh, es que en comparación con Singapur como lo dije anteriormente de que son como 10 años de diferencia se puede ser que la economía tiene bases distintas por ejemplo la constitución de Chile que todo tiene que ser privatizado en comparación a Singapur que era un país que hasta los 70 creo era el país más contaminado de toda Asia como de todo el mundo y tuvieron que hacer crear la tecnología de reciclable, crear leyes para tener una base sólida, para tener un modelo económico con el cual sustentar el país y que fuera más equitativo para todos. Claro. Porque en, en verdad Chile tiene una base económica pésima, que es de revolución industrial, que es solamente especialización. Que bueno. somos ricos, entre comillas, en mano de obra, en poder pagar la mano de obra y explotar solamente recursos naturales. En, con, ah, en comparación con Singapur, que se ha dividido toda su economía para poder ser más amplio y poder abarcar más mercados. Aparte que también tienen un puerto en, en el país en el cual pueden llegar a comercializar fácilmente. Bueno, o sea, los puertos que tienen ellos en Singapur hoy día son más avanzados que los de, de Amsterdam en, en Holanda. Es que, que, olvídate, o sea, son, son gigantescos. ¿Sí? Eh, pero por eso te digo, o sea, es eh, si sí, lo que nosotros necesitamos o sea, es yo pienso que fue lo, lo, lo que me, a mí me causó mucha risa una vez que estaba, eh, viajé a Holanda y justo nos escuchó un caballero hablando en, en chileno, porque tenemos nuestro propio idioma ¿ya? Ah, él dijo, usted debe ser chileno. Ustedes saben por qué. Eh? Entonces, por las palabras, los modismos que tenemos. Nosotros le dijimos que sí. Entonces, el... esperemos un segundo, ¿no? Esperemos un segundo. Viene mi señora llegando del veterinario con la gatita y, y grita tanto que parece que la estuvieran asesinando. Entonces hasta los vecinos vienen a preguntar por... Eh, el tema es súper... ¿La escuchan o no? Sí, Sí, eh? Le dio unos gritos, pero ya. Y, y, y es una locura. Pareciera que, la, que le estuvieran haciendo. Eh, la estuvieran torturando. <ríe> bueno. Espero que les haya ido eh, en, Efectivamente, este señor nos preguntó si éramos chilenos. Nosotros dijimos, sí, somos chilenos. Y se puso a reír. Oh, Ustedes tienen la constitución más eh, absurda del planeta y yo le digo pero ¿cómo? Mire, la, la, la constitución que ustedes tienen es tan mala que yo se la doy a todos mis estudiantes porque yo soy profesor de, de constitución eh, eh, en la universidad de Ámsterdam y les doy el ejemplo de Chile de lo, de lo malo que se puede hacer una constitución yo me quedé así como para adentro diciendo, así nos ven a nosotros en los otros países. O sea, le dan a los alumnos ¿ya? nuestra constitución para que se ríen y, y digan todos los arreglos que tendrían que hacer. O sea, nosotros no, ni siquiera deberíamos hacer una constitución, deberíamos irnos a estudiar más y revisar las constituciones que han hecho los alumnos para hacer una constitución buena en nuestro país. Pero nuestra Constitución está básicamente hecha para beneficiar a un sector de la sociedad. Entonces eso tenemos que cambiarlo. Ya y se han dado vuelta aquí en Chile, suponte con la Constitución dándole vuelta vueltas arriba abajo. Entonces eso no es no es normal. La Constitución tiene que ser para todos. Usted cuando cuando se cambió la Constitución en Chile o sea, obviamente no estaba ni siquiera en el pensamiento de su papá en, en cambiar la constitución, pero sus papás sí tuvieron que ir a votar porque tenían una ametralladora en la cabeza, decían, si no votáis desaparece desapareces del mapa. Entonces todos fuimos, todo fui, incluyo yo, a votar. Estaba justamente aquí en Chile antes de irme. Y el, el gran error, que como todos estábamos tan aterrorizados con este cambio de constitución, y ni siquiera nadie la, la, la leyó, pero la, la Constitución se le traspasó nuestro poder como, como, como, como ciudadano a los parlamentarios, y ahí fue el gran error, porque supongo que hoy día nosotros, a nadie nos pregunta a nadie, hacen las leyes y después nos dicen, y, y, y una constitución es todo lo contrario la constitución se le tiene que preguntar a la gente primero y basada en la opinión de la gente tú haces las leyes ¿ok? Todo revés, hacen la ley y después nos preguntan y no, o nos informan solamente ¿ok? eso no, no es correcto ¿ok? primero nos preguntan se hace un debate y se hace la ley ¿Sí? Pero aquí suponte se hace la ley, nos preguntan y después se empieza a debatir. O sea, es todo al revés. Entonces, bueno, eso es una parte súper importante que tienen que entender de que si nosotros tenemos claro que la gestión del conocimiento de la responsabilidad social... Eh, empresarial el capital humano y en responsabilidad social empresarial yo incluyo el cambio climático ¿Eh? entonces eh, pienso que nuestras constituciones a lo que nosotros hemos visto que lo que ha ocurrido en, en, el, en nuestra sociedad con el 18 de octubre después con la pandemia ¿Ya? Eh, no me cuadra porque no se pudieron hacer cambios rápidamente y no se pudieron solucionar cosas rápidamente porque desde mi punto de vista creo que no estábamos preparados para absolutamente nada nadie pensó que la gente toda se iba a, a manifestar ir a manifestar su ponte a la plaza de la INIA, como, como quedó bautizada. Ahora ya, eh, supongo que la gente está volviendo a ir a protestar, ¿bien? pacíficamente, con distanciamiento, porque tampoco yo no sé si es, es real esta cuestión que está pasando de, del COVID, no tengo idea. Eh, a lo mejor es solamente influencia, o la NH uno, no sé, o, no, no sé, no, tengo, no, no puedo creer, porque no, no, no creo en las autoridades. Creo que nos están diciendo, no, no puede ser posible que en tan poco periodo de tiempo haya incrementado tanta gente enferma, que se haya contagiado. Entonces, eh, me entran toda una cantidad de dudas que realmente me, me dejan a mí, como se dice aquí en Chile, marcando ocupado. ¿Okay? No sé si conocen ese término. Sí, profesor. Sí. ya. Entonces, eh, me quedo así, eh, como tilt también de las máquinas que se jugaba con una pelotita. Me quedo ahí diciendo, pero ¿qué está pasando en Chile? No, realmente no lo. Pero tengo varias clases más. ¿eh? De gestión de riesgo corporativo, magíster, otro de economía emergente. Y fíjate que eh, los alumnos me han dado una respuesta que son realmente sumamente certeras. O sea, eh, la gente en, pasando eh, esta crisis va a haber tanto desempleo, va a haber tanto descontento que lo más probablemente es que va a quedar la crema, su Chile, otra vez. ¿Sí? Entonces, la cosa se viene va largo. ¿Ya? Entonces, eh, hay que ir preparándose porque no vamos, vamos a seguir en, en este baile por un, por un buen tiempo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, no, profe. Vale. Bueno, esto ya lo vimos. Bien. Okay. Entonces, basado en, en las políticas monetarias y las políticas fiscales, vamos a pasar a, a las políticas monetarias que son las que dictan el Banco Central. ¿okay? ¿Alcanzamos a ver este cuadro? Sí, profesor. ¿Así? Sí. Ok. Entonces, miren. El, eh, una economía, por ejemplo, ustedes saben que las economías eh, se manejan porque, como bien dicen los conservadores, la oferta y la demanda, Fija los precios, ¿sí o no? Y o regula los mercados. Fíjate tú que en Panamá no existe un banco central. No existe un banco central porque hay más de 100 bancos. De todas partes del mundo. Entonces tanta la competencia que hay, que ellos mismos se autorregulan. Entonces no necesita un banco central para estar subiendo y bajando la tasa de interés. ¿Okay? Allá lo único que hay es inversión, inversión, inversión, porque están todos compitiendo, supongo, con las tasas más bajas, para que la gente invierta. ¿Okay? O pide plata prestada, y hay un movimiento de economía gigantesco. De hecho, no está pasando en, en, en el ingreso per cápita, pero real, no como el de acá, que el ingreso per cápita lo viven por todos los chilenos, ¿ya? y se lo lleva un grupito chico de familias. Entonces, si nosotros nos fijamos, acá Chile necesita esto para poder eh, eh, absorber los vaivenes de la economía, que son supongo, que cuando la economía se empieza a sobrecalentar y la inflación empieza a subir, el Banco Central tiene que bajar ¿no es ¿cierto? la tasa de interés, perdón, tiene que, tendría que subirla. La próxima. Aquí. Si la economía se empieza a sobrecalentar, que ¿okay? para poder bajar la inflación, ellos tienen que subir la tasa de interés, porque si bajan la interés, ese palito que sigue es, es inversiones. a ¿okay? subir la tasa, bajan las inversiones, o sea, dejan de construir inmobiliaria, las casas, niños, edificios, y hay menos plata circulando en las calles, entonces el consumo baja, pero lamentablemente el desempleo, UNP, quiere decir unemployment en inglés, sube, pero los precios bajan y controlas la inflación. ¿Ok? Abajo está escrito, al aumentar la tasa de interés, los inversionistas dejan de pedir dinero y todo se reduce. La inflación disminuye, pero la tasa de desempleo aumenta. A fin de cuentas, esto entrampa y frena la economía del país. Por ello es importante que la política monetaria siga la dinámica que vaya requiriendo el desarrollo comercial para controlar principalmente la inflación. La política fiscal es controlada por el Estado y básicamente consiste en el gasto público versus los impuestos. ¿OK? Entonces, si nosotros estamos hablando, cuando bajamos la tasa de interés del Banco Central, ¿qué pasa con las inversiones? Aumentan. Aumentan. ¿Y por qué, suponte, si el Banco Central bajó a un 0,5 la tasa de interés, por qué los créditos hipotecarios están más altos que nunca? Porque son a largo eh. plazo. ¿Es porque la rebaja de interés no es para los créditos hipotecarios, sino para los bienes de primera necesidad? Entonces, no sé, uno... pero, pero si tú bajas la tasa de interés, es para todo. Se supone que tiene que llegarle a los consumidores, consumidores finales. Y acá, suponte, los bancos, son cuatro familias la la, los que son dueños de todos los bancos de Chile, a ellos no les importa, ellos lo único que ven es que hay un riesgo alto en prestarle plata, Entonces, a, la gente, le plata a la gente y le sube, y le sube el, el, el, interés, el hipoteca interés hipotecario. Entonces, si tú te quieres comprar una casa ahora, claro, te la vas a comprar, pero con una tasa de interés súper alta y, y terminas pagando como cuatro casas. O la compra... Siempre vas a estar debiéndole la casa al banco y nunca vas a ser dueño de tu casa porque siempre vas a estar pagándole al banco. ¿Sí? ¿Okay? ¿Profe? Sí. Pero en Europa se supone que estaban prestando, en lo, el Banco Central puso la tasa de interés al 0%, pero con la condición de que los bancos no subieran su tasa de interés ni nada por el estilo. Y que ¿Es se le devolviera el... toda la plata. Pero en Chile no se puede optar a esa medida, como a corto plazo. ¿Es... Es que tendría que ser así, pero es que no hay nadie que lo, que lo, que lo, que lo que obligue, porque la, la, la constitución que está hecha justamente para proteger el sector financiero, a los bancos. Entonces los bancos aquí en Chile son los que más lucran, comparado con cualquier otro sector. O sea, imagínate, el Banco Santander gana en España anualmente tiene un retorno de un 3%, o sea, tiene una rentabilidad de un 3%, y aquí en Chile tiene una rentabilidad casi de un 36%, porque gana mucha plata. Entonces, aquí no, no hay, la Fiscalía Nacional Económica no hace su, su, tra su trabajo, y con la constitución que tenemos, eh, los parlamentarios, que son directorios, o sea, tienen a sus amigos como miembros de los directorios de los bancos, ¿qué? no les importa, porque ellos ganan plata. No puede ser posible que una persona que haya ejercido un cargo público pase a ser parte de un directorio de un banco o de una FP, porque ellos saben los vaivenes cómo se maneja, si no esto hubiese cambiado hace mucho tiempo. Entonces, nosotros como país, est esta fórmula, suponte, yo la, la, la recorté de, olvídate, en años estudiando economía, pero hice un cuadrito chiquitito para explicar lo más básico de lo que es la economía. Chile es el único país que supone que en Europa bajaron a 0%, ¿ok? para que la gente pidiera plata y la economía se está reactivando. Y nosotros aquí en Chile bajamos la tasa a un 0,5, no a un 0, a un 0,5 y la inversión en vez de aumentar está bajando. Entonces, ¿cómo podemos creer de que, el, que el, las políticas monetarias son efectivas en nuestro país? Porque no se cumple ya este paradigma, o esta, o esta ecuación, digamos, económica. Entonces nosotros acá estamos acostumbrados como que hacer las cosas al revés, porque es tanto el poder que tiene, sumamente, los grupos económicos, y ellos le da lo mismo. Suponte, deberían hacer que la tasa de interés que el banco central bajó deberían suponte hacerse la llegar a los consumidores finales, que son los que estarían reactivando la economía, porque suponte, acuérdense que las inversiones, el sector más grande es el, es el inmobiliario, es donde más mano de obra se contrata, ¿sí o no? es donde más gente está trabajando. O sea, a mí me parece una locura escuchar la noticia de anoche que hasta los inmigrantes se quieren ir de Chile porque no, no, no, no le ven ninguna salida. Y, la, y, y los inmigrantes son los que están haciendo la pega que los chilenos no queremos hacer porque estábamos llegando a un punto en el cual ya los chilenos nos creíamos suponte eh, súper desarrollados porque... No, no querían no querían trabajar en, en los restaurantes, no querían trabajar en la construcción, pero estaban viniendo otras personas de otros países que no tienen ninguna posibilidad de trabajar en sus países, como por ejemplo los argentinos, que o sea, la pobreza es, es grande. Estaban viniendo gente boliviana, gente de Perú, colombianos gente de todos los países, venezolanos. Y esa gente a nosotros nos sirve porque nos, nos, nos ayuda a que el motor funcione, que haya más consumo. Porque con 17 millones a 350 millones de Estados Unidos, no somos nada, ¿o no? ¿Entienden este concepto, no? Los veo muy callados, aunque no los vea. <ríe> no, los lo escucho muy callados. Sí, profesor, entiendes que estamos atentos nomás. Vale, ok. Entonces, esto para ustedes y para la gestión del conocimiento es súper importante entenderlo. ¿Ok? Se supone okay, que si tú bajas la tasa de interés, las inversiones deberían subir, la demanda del dinero debería aumentar, debería haber más consumo, o sea, la gente debería salir a comprar más cosas, el desempleo caería, y finalmente, suponte después de dos años que se toma esta medida, los precios comienzan a subir un poquito y la inflación comienza a subir, y ahí, suponte el Banco Central tiene que nuevamente subir las tasas de interés para que las inversiones empiecen a bajar, la demanda del dinero baje, el consumo bajo, el desempleo empieza a subir nuevamente, los precios bajan y se controla la inflación. ¿Okay? ¿Está claro eso? No, no. Profe, ¿qué era la P? Precios. Profe, sí. una pregunta que es sobre el mercado inmobiliario, si bajara la tasa de interés de la hipoteca, que eso no podría llevar a una a potenciar una burbuja inmobiliaria como en el 2009 suponiendo que ya antes de que todo pasara todo el estallido social y el covid eh, ya se hablaba de una burbuja inmobiliaria una posible burbuja inmobiliaria o que sea ya estábamos en ella bueno eh, hay una burbuja inmobiliaria pero si tú te fijas eh, en, en la noticia eh, los precios de, de, de las casas, los precios de los departamentos, todo ha bajado en un 30%. Entonces la burbuja esa inmobiliaria que se estaba creando, ¿okay? con, con, con todo el, el, el, el, el tema social, más el COVID, ¿okay? ha hecho que los precios bajen en el sector. Entonces la burbuja inmobiliaria se está regulando, ¿te das cuenta? o sea, se, se autorreguló sola, porque los precios bajaron. Pero, ¿Sí? en el tema de, ya cuando fue la crisis subprime, eh, lo que pasaba es que las personas que compraban una casa, no compraban solamente una, compraban dos, compraban tres, y la arrendaban, y la gente ya no estaba pagando eso, y ahí fue donde se creó, se potenció la crisis inmobiliaria, y eso no podría pasar igual. Sí, por supuesto, eh, pero es que aquí en Chile yo no creo que haya mucha gente que tenga la, el, el poder económico de, de comprarse dos o tres casas, suponte con los salarios que tenemos, o sea, podría comprarse una casa de FL2, creo que sí, ¿ya? y comprar una, pero por lo menos que te den la opción de comprarte tu casa y no estar pagando riendo toda tu vida, ¿okay? pero el... el el, ¿Cómo se llama? El tema de que había una aguja, suponte inmobiliaria en Chile, sí la hay y todavía está. Porque si tú te vas a Huachurada, te vas, suponte a los sectores de mucho dinero, una casa que te puede costar, suponte, no sé, pues en, eh, yo, yo vivo afuera de Santiago que te puede costar acá eh, 80 millones, allá te cuesta 900 millones de pesos. ¿Ok? Y eso está sobre evaluado. O sea, eso es una burbuja. ¿Te das cuenta? Entonces va a llegar un minuto que ese señor, que probablemente era gerente de una gran empresa acá en Chile, se queda sin pega, no lo puede pagar, los dividendos, y le van a quitar la casa. ¿OK? En Estados Unidos ocurre un factor que es súper importante que ustedes entiendan. Cuando, cuando vino la crisis subprime, Estados Unidos siempre ha sido muy liberal en controlar los precios de los mercados financieros y como que se les olvidó y no se fijaron lo que estaba ocurriendo con este tema, y la gente se compraba efectivamente dos, tres, cuatro casas que costaban hasta dos millones de dólares, las arrendaban, ¿okay? y llegó un punto que vino una recesión económica y no pudieron pagarla. Pero la recesión se creó porque el sueño americano es tener una casa. ¿Okay? Pero ya se les pasó la mano, porque suponte la mayoría, estos fueron la, la mayoría de los extranjeros que habían emigrado a Estados Unidos, y que son tan ambiciosos, que ellos querían suponte comprar muchas casas para vivir de la renta ¿okay? y hacerse rico del, del, del día, de un día a otro. Y eso fue la ambición, la avaricia, lo que lo llevó a no pensar. ¿okay? De que algún día tenían que pagar eso y no pensaron que podía ocurrir una recesión económica, y eso lo llevó a que perdieran todo, porque perdieron todo: perdieron su auto, perdieron su casa, perdieron todo, todo, todo terminaron todos viviendo en un departamento eh, arrendado, ¿okay? o empiezan. Tienen que su auto, tienen, o sea, no podían pagarle la, nada, nada, no, pues, quebraron, así que pero en Estados Unidos, cuando tú quiebras, te dan una segunda oportunidad. No es como acá, que suponte tú quiebras acá en Chile y te meten en Dicom y te fregaste. ¿okay? Porque hay un Dicom historial y suponte, oh, mejor irse del país y comenzar de cero en otro país porque acá tú vuelves a tratar de, y estás en los sistemas bancarios, y no te prestan plata, no te dejan eh, pedir préstamos de consumo, o te protestan un cheque, eh, te bloquean la cuenta, no puedes ir, o sea, imagínate, te enferma, tienes que dejar un cheque y dices, no, no podemos aceptar el cheque porque eh, le protestaron el cheque en una oportunidad. Entonces estamos mal porque no... Se había dicho que suponte para entrar a un hospital iban a quitar los cheques en garantía, ¿se o no? Sí, sí creo que y y no los han quitado. Si sí, tú entras a la entras a la ¿cómo se llama? Al hospital y lo primero que te piden es el, el, el cheque público como privado. Entonces, hay que cambiar todas esas cosas. Pero esas cosas se tienen que cambiar con fundamento y con conocimiento. Entonces, ese es el rol de usted, de tener que ir cambiando las cosas poco a poco. No podemos cambiar las cosas de un día para otro, porque lamentablemente sabemos que la resistencia que hay para cambiarla está en el parlamento y en el parlamento como cualquier diputado o senador gana 16 millones de pesos mensuales no va a querer que cambien la constitución ¿Okay? entonces están poniendo todo tipo de trabas y pero al final yo creo que la gente lo no sé la gente se no lo va a aceptar la gente no lo va a aceptar, o sea, yo he conversado con todos los cursos ahí para ver, la gente está totalmente en contra de eso, dicen que si tienen que ir a la moneda a marchar, que les dé COVID, que les dé lo que les dé, van a ir igual, ¿Sí? Y ya están empezando porque antes de ayer o ayer creo que hubo una manifestación ahí en la, en la plaza Italia, o vaquerano, no sé si tienen tanto nombre ya que ya ni me acuerdo, perro policial y cosas por esto, ¿Ya? El, el antipago, no sé, algo así. Bueno, entonces, ¿les queda claro estas dos políticas? Las monetarias que que bajan y suben las tasas de interés. Arriba. Sí, profe. Sí, claro, profe. Ok. Bien. Entonces volvemos a. A las políticas fiscales, que esas son las que maneja el Estado. ¿Okay? Entonces, si tú quieres react... Si, si las políticas la monetarias no son, no funcionan, porque no funcionan, porque suponte, por ejemplo, bajamos la tasa de interés y las inversiones no son, sino que no, no, no, no llegaron al consumidor final y, y las. Y la, los créditos hipotecarios están subiendo los precios, la gente no está comprando casas. Entonces, no se está reactivando la, la construcción, porque los inversionistas dicen no, ¿para qué voy a estar pidiendo crédito para construir, suponte 400 casas, si la verdad las cosas no me las va a comprar nadie, no me va a arreglar, porque voy a quebrar. ¿Okay? Entonces, ahí tiene que entrar el Estado a gastar dinero, a gastar gasto público, a invertir en gasto público, ¿para qué? para que las inversiones suban ¿OK? Entonces, ¿qué está haciendo ahora el Estado para que las inversiones suban? Supuestamente, deberían estar construyendo carreteras, deberían estar construyendo hospitales, deberían estar construyendo líneas férreas deberían estar, supongo, incentivando industria manufacturera debería estar eh, y, o sea, debería todo lo que sea público hacerlo ¿okay? debería subirle los salarios a los empleados públicos ¿okay? pero yo no sé ¿en qué cree usted que está gastando el dinero en este minuto eh, el Estado? en el momento militar. En el momento militar. ¿Ventiladores mecánicos? Bueno, no sé, pues al final eran no sé cuántos, 5 mil y llegaron hasta, a, salió en, en, en, esta, en las redes sociales que habían llegado 250 ventiladores mecánicos. Pero no, no lo sé. ¿okay? ¿Alguien sabe en qué están invirtiendo? el estado ¿compraron dos buques de guerra o no? salió la noticia el otro día, lo vi en Twitter claro, están comprando compraron unos buques de guerra ¿ya? Eh, están comprando cosas que, que realmente eh, no generan eh, empleo porque lo que tenemos que hacer es incentivar ¿okay? O sea, de, deberían incentivar instrumentos o elementos en los cuales puedan incrementar el consumo. Porque acuérdense que el motor de la economía es el consumo. O si sea, la gente no gasta plata, ¿ok? la economía no es más demanda de dinero para que el desempleo caiga. Y los precios empiezan a subir. Y después, acuérdense lo que les dije, la, la deuda externa, que Chile no necesita pedir dinero prestado porque Chile es uno de los países que tiene los bonos soberanos más grandes. Hemos ahorrado tanta plata en tantos años, pero no los quieren tocar. ¿Qué? Entonces, están tomando puras medidas que desde mi punto de vista están usando la misma plata nuestra, de nuestros impuestos para poder hacer los bonos de desempleo para que los trabajadores trabajen tres meses y les paguen la mitad del sueldo pero con un bono de cesantía que eh, la plata nuestra se le pague la otra mitad para soportar por lo menos tres meses entonces no las medidas a las pequeñas y medianas empresas también es plata nuestra que se le está prestando a las mismas empresas entonces esas medidas no las veo como que son muy, muy visionarias ¿por qué no, no, no bajan eh, el Transantiago, por qué no eh, bajan el, el metro, por qué no bajan eh, los tax, eso, eso sí que suponte, ayudaría mucho a, la, a las personas que tendrían que pagar menos, no porque les quedaría un poco de dinero para gastar en otras cosas, en alimentos, qué sé yo, muchos remedios y cosas por el estilo. Pero es que eso de privado, no, profe. No, eso es del gasto, eso es el gasto público, lo que debería estar haciendo el Estado para incentivarle que la economía crezca. ¿Por qué el Estado no está tomando medidas para reactivar la economía? ¿Qué opinan ustedes? Es que si el Estado actúa de esa forma, eh, pasa a llevar a terceros, ¿no? que serían los dueños, por ejemplo, de los TAC, los dueños de, de los Transantiago. Porque los Transantiago tampoco son del Estado, se supone. No. Son de una marca, ¿o no? Entonces son son, fue... semi, son, son mitad, mitad privado y mitad, suponte, estatales. ¿Ya? porque al final se dieron cuenta que no se podían eh, autosustentar bueno, por concesiones igual que las carreteras y todo entonces si el estado propone bajar el precio eh, la parte privada se va a molestar y como ya está en la constitución vista de que uno vela por el privado eh, al final el gobierno no puede hacer muchas cosas porque se van a molestar lo, los grupos ricos del país y el Estado tampoco puede estar dejando de ganar ellos porque van a decir que el Estado va a perder plata y al final todos vemos que el Estado no quiere realmente perder dinero por tratar de ayudar. No quiere, no quiere, pero, pero suponte, por ejemplo, mira, ponte a pensar como, como un como ingeniero comercial, ¿ok? Si tú tienes, ¿cierto?, que hacer una inversión. ¿Okay? Y nosotros, o sea, cuando Chile tuvo el mejor periodo de crecimiento fue cuando se hicieron las, las concesiones esta de, la, de las carreteras privadas. Fue cuando Chile realmente podía transportar, eh, porque necesita infraestructura para poder ser un país desarrollado. Ahora, todo el mundo le echa la culpa, suponte a Lagos, que fue el que hizo la, la, las carreteras concesionadas. Pero Chile no es el único país que tiene carreteras concesionadas. Tú te vas a Inglaterra, tiene carreteras concesionadas, te vas a Estados Unidos, tiene carreteras concesionadas. Todos los países tienen carreteras concesionadas porque es la única forma de que tú puedas hacer que los privados inviertan dinero en carreteras. Porque el Estado no se la puede. Porque Chile incrementa todos los años en un 5% el presupuesto nacional para hacer inversiones. Y nosotros venimos desde el año 1885 incrementándolo en un 5%. Entonces, ¿cómo vamos a crecer? No podemos crecer. Chile diría que ir aumentando de acuerdo, digamos, a la cantidad de seres y ciudadanos que hay en el país. O cuánta, cuánto tú necesitas crecer y cuánto tienes que invertir en el país. Si tú quieres tener un buen Estado, por ejemplo, ¿por qué no invierten en plata en, en el Estado? En tener herramientas, en hacerlos más eficientes. Imagínate que hace tiempo atrás Chile Compra era, era admirado en todas partes del mundo porque era el sistema más eficiente para hacer compras en el Estado. Hoy día está todo corrupto. ¿okay? Pero es uno de ¿Sí? los menos corruptos de Sudamérica. Por supuesto eso así es, ¿ok? Pero sigue siendo corrupto, ya. Y la corrupción es igual en todas partes, ¿ok? Y, y, y corrupto yo lo, yo digo que es el que hace la corrupción y el que la recibe, los dos son corruptos, ¿ok? Entonces nosotros pensamos que en Chile era un país que no era corrupto, ¿ok? Hasta cuando nos dimos cuenta de que todos los políticos emitían boletas falsas para, para financiar las campañas. ¿Ok? Y, y fíjate que nosotros, nosotros nos, en Chile nos quedábamos callados, pero cuando vinieron a hacer la auditoría para ver si había lavado de dinero, el FBI aquí en Chile, que pidió autorización para... ...poder ver los impuestos internos en Chile, ellos fueron los que se encontraron con estas boletas y dijeron... ...y esta cuestión, ¿qué significa? ¿Qué es lo que es esto? Y nadie le da explicaciones. Era que todos los corruptos de todos los partidos políticos le pedían plata a Soquimich, parece que era la empresa... ...que financiaba a todos los partidos políticos... Sí. ...sí... ...entonces sí éramos corruptos... ...nosotros pensamos que no éramos corruptos... ...y ahí empezó... ...desde ese punto... empezó a aparecer la, la corrupción... Sobre ...el tema de los curas pedófilos... ...y ¿Sí? después empezó a aparecer el, el tema... ...de los carabineros... ...el ejército... La corrupción que había dentro del Estado, o sea, todo era corrupción. Pero la, la teníamos tan ocultada, o, o a lo mejor era como algo natural, que suponte eh, la gente la usaba: eh, eh, los permisos de circulación, lo, la, la, la, ¿cómo se llama? Eh, la revisión técnica de los autos, todo tenía que pagar unas lucas y te la daban. Entonces, había mucha corrupción, pero nos quedábamos callados. Ahora, lo bueno de todo este, esto que ha ocurrido es que Chile va a salir un país mejor, porque antes de cometer un acto de corrupción tú la vas a pensar dos veces, porque vas a decir, chula, todo el mundo, las redes sociales son tan grandes que cualquier cosa que tú hagas Va a salir al tiro mi nombre y voy a manchar a toda mi familia. ¿Ok? Entonces, ya la cosa se está poniendo más delgada. Los gallos que eran corruptos la piensan dos veces y van a hacer un acto de corrupción. Ahora parecen angelitos todos los parlamentarios. Uy, ya están todos defendiendo la, al, al, al pueblo, supuestamente, pero no se quisieron bajar los salarios. ¿Ok? No, no, no, no nos toque la dieta parlamentaria. ¿Sí? Y no quieren subir los salarios mínimos. Entonces, yo creo que nuestra, nuestra gran, eh, nuestro, nuestro gran eh, dolor que tenemos en Chile son los políticos. Y los políticos hay que renovarlos. No puede haber un político. Yo tengo su razón, que supongo que ya como desde que volvimos a la democracia, son casi 40 años que todavía estén en parlamento, o sea, 30 años. ¿No les parece que un poquito largo su periodo? Sí, ¿Sí? Demasiado. Demasiado. Una persona tiene que servir parlamentario cuatro años, listo, chao, que venga otro. ¿Okay? Entonces tenemos que cambiar la constitución, eso, eso tiene que ser cambiado porque no nos beneficia en absoluto y beneficia, como tú decías, eh, a solamente a los sectores que, que tienen mucha plata. ¿Okay? Y terminar con el tema de los bonos, porque ese tema de los bonos, no incentiva a la gente a hacer absolutamente nada porque todos los días espera que el Estado les dé algo. ¿ok? Aquí el populismo que están dando supongo que son bonos, bonos, bonos para esto, bonos para allá, bonos para acá, bonos para acá, y eso es anti-economía. ¿ok? Porque no incentiva a la gente a hacer las cosas. Imagínate tú que esas personas que están pidiendo moneda en las calles no pagan impuestos y sacan como más de 400 mil pesos al mes. Y no pagan impuestos, no pagan ninguna opción. O sea, si tú quieres hacerlo, tienes que regularizarlo, como lo hacen todos los países. Las personas que que venden cosas en las calles, ¿okay? ellos tienen que sustentar a su familia. Eso se llama eh, under economy, o sea, una subeconomía que genera tal cantidad de plata, pero que todos los países se han dado cuenta y dicen: oye, no, no, no la toquemos porque esa gente que está sin pega tiene que alimentar a su familia y les vamos a dar un permiso para que puedan vender tranquilos en las calles. Pero aquí, ¿qué es lo que hacen? Los carabinos van y corren contra ellos, la pobre gente tiene que hacerle arrancando con todos los paquetes y todas las cosas. Si no es, no es malo, no están robando. Estuvieran robando, ok, perfecto. O sea, háganlo. Pero los tipos están tratando de salir adelante, porque la economía no tiene más oportunidades. para Esa gente que no tiene de alguna forma, perdieron sus trabajos a lo mejor no tienen educación entonces tiene que sobrevivir de alguna manera tú tienes que ayudarlo no perseguirlo una vez, profe, no me acuerdo dónde lo leí, pero decían que como el mercado negro el mer o la parte ilegal de, de las ventas y todo, es parte de la economía es porque siempre va, a haber, siempre va a haber una parte de desempleo que necesita dinero y va a mover dinero y que y mueve mucho dinero. Es, es claro, se llama una subeconomía. Busquen en, en internet subeconomía o under economy. ¿Okay? ¿U-N-D-E-R? Under economy. Y van a ver, suponte, las medidas que toman los otros países. Y es justamente ayudar a esas personas a regularizarlo. No les cobras impuestos. Pero sí sabes quiénes son los que están trabajando en eso. Y les dan su monte permiso para poder el Estado devolverle un royalty porque están vendiendo cosas que son del, del mercado negro. ¿Okay? Entonces, eso es lo que uno tiene que hacer. Mejorar las condiciones de esas personas para que puedan trabajar tranquilos. Y no andarlos persiguiendo como criminales. Esa es la gran... la gran Y, y, y tú te fijas, suponte en Santiago Centro. ¿sí? El alcalde anda correteando con los carabineros. Los carabineros tienen que estar preocupados de otras cosas. Tienen que estar preocupados de los delincuentes. Ellos no son delincuentes, están ahí a la vista. Todo el mundo los ve y toda la gente les compra. Ahora querían pasarle un, una un, un parte a nosotros, los que les comprábamos a ellos. Si yo compro algo ahí porque encuentro un lápiz que cuesta 500 pesos, lo compro. ¿Cuál es el problema? Si voy, si voy a Lápiz López me van a cobrar mil pesos por el mismo lápiz. ¿Quién me está robando aquí? ¿Les queda claro el concepto, no? Estamos claros. ¿Ok? Entonces, el gasto fiscal es justamente invertir dinero en la economía para que la economía se recupere. ¿Ok? Cuando se recupera, la inflación comienza a subir y el gasto fiscal baja. Pero eso tampoco ha funcionado hasta el momento aquí en Chile, porque yo no veo en qué están invirtiendo dinero para que la economía se reactive, sino que en el mismo dinero de todos los chilenos que se lo están dando a la gente como migaja para que podamos sobrepasar este periodo que viene en un tiempo más un foco de una recesión que todavía no ha golpeado fuertemente a Estados Unidos, pero cuando golpea a Estados Unidos a nosotros es como un, una, un no un refrigo, es, es como se llama una neumonía, ¿no? ¿OK? una pulmonía. ¿OK? Ya, entonces vamos a bajar hasta aquí, les parece, el son las doce cuarenta Nosotros teníamos que terminar a las doce treinta y cinco. Teníamos que terminar a las 12.35, ¿correcto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí, profe. Ya, no, nos pasamos un ratito. Entonces, Esteban, usted va a quedar de, de cómo se llama, de recordador que quedamos en los impuestos. ¿Ya? Y esta, esta, esta presentación yo se la subí al aula, ¿ok? Ya, profe. ¿El PPT lo suyo? ¿Lo tienen? Sí. sí, en el aula está. Sí. Está, ¿ok? ¿Ya? Bueno, que tengan un brillante día. Eh, el día jueves, a lo mejor, voy a tener que cambiar la clase, pero no lo sé todavía porque no me han confirmado una reunión que yo tenía agendada desde hace mucho tiempo antes de tomar el curso. Pero yo les aviso. ¿Les parece? profe, oh, ningún problema. Sí, okay. ok, la hacemos a las 2 de la mañana. <risa> <risa> <risa> ya, cuídense. <bro>. Hacemos, carrete. <risa> claro, hacemos carrete. Claro, hacemos carrete. Listo, que estén muy bien, cuídense. Amigos, Chao, profe, Chao, que estén bien. Bien, esté bien. Chao, cuídense, que estén bien. Chao, profe. Bien? Chao, Chao profe. Chao, que estén bien.